Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Feliz viernes para todos. Hoy, primer viernes de mes, primer viernes de cuaresma, nos vamos a poner en la presencia del Señor. Y junto a nuestra práctica penitencial del ayuno, de la abstinencia, hagamos también esta oración y vivamos, apliquemos lo que hoy el Señor nos va a enseñar en la palabra de Dios. Cada uno en un momentico de silencio haga su oración personal. Gloria al Padre, al Hijo.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 y si lo llama renegado, merece la condena de fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene una queja contra ti, pues deja la ofrenda allí, ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y luego si vuelve a presentar tu ofrenda. En el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida, mientras vas todavía de camino. No sea que te entregue al juez, el juez al alguacil y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues miren, mis queridos hermanos, el Señor nos invita a ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto. A dar lo mejor de nosotros. Si ustedes no son mejores que los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Y la exigencia de hoy, pues, complementa con el ayuno, con la abstinencia. No sirve, no tiene sentido, mis queridos hermanos, que hagamos un ayuno. hacemos horas delante del Santísimo. ¿sí? Estamos bravos, estamos en enemistad con alguien. Vamos hoy a hacer ese esfuerzo y a ofrecer el sacrificio, a la penitencia, también con la reconciliación. Un abrazo para todos. Feliz viernes.